En 1649, a un turó agrest Va aparèixer el grup dels digers ven sentir el clam de la gent Contra terra tinens I la seva desliz Eren desposeïts reclamant allò que es seu de... Buenas, quería hablaros del cuarto encuentro de transformación integral Que se va a celebrar en, eh, a finales del verano en un pueblo de Navarra que se llama Ciordi, en un espacio habilitado que tiene por nombre Amarauna. El encuentro se decidió antes de lo del coronavirus, puesto que ya la idea estaba pensada en enero, pero, eh, claro, consideradas las circunstancias, hemos introducido cambios importantes para hacer de la cuestión de la pandemia, de la supuesta pandemia, y de todas las medidas gubernamentales e institucionales que se han ido desarrollando, el centro de la cuestión. Creemos que es un asunto de una gravedad extrema, porque abre un nuevo periodo de anulación de las capacidades del individuo, de introducción de sistemas autoritarios que no respetan las libertades individuales y de conversión del individuo en un ente manejado por el gobierno, por las autoridades sanitarias, por los locos y pirados de las televisiones que hablan constantemente de lo que no saben y por un montón de gente que no tiene por qué tener ninguna autoridad sobre el sujeto común. Nos obligan a llevar mascarillas, tenemos que ir a todas partes con bozal. El bozal este está creando unas distorsiones importantes en la vida relacional y también en la salud física de las personas, puesto que eh, lo que hace básicamente es impedir la respiración profunda y nos reduce entonces a sujetos mal respirados, igual que se dice mal alimentados, pues entonces también ahora somos sujetos mal respirados. ¿Por qué cuarto encuentro de transformación integral? En los últimos cinco años se han ido celebrando tres encuentros previos que entonces llamábamos de revolución integral. Dado que la palabra revolución tenía unas connotaciones muy politicistas, muy vinculadas a la revolución francesa, que es un acontecimiento nefasto, a la revolución rusa, a las llamadas revoluciones antiimperialistas de hace 50 años, decidimos cambiarlos. Eh, cambiar el nombre, transformación y revolución, sobre todo si va seguida de la eh, partícula integral, pues viene a ser eh, prácticamente lo mismo. De los anteriores encuentros pues eh, quedan algunos libros que recogen las ponencias, eh, tenían un significado muy distinto del anterior, este es el primer encuentro, revolución integral, eh, aquí pues eh, se recogen creo 52 ponencias y este es el segundo encuentro de revolución integral que se recoge en menos pero que también tiene eh, su enjundia. Si leemos aquí dice segundo encuentro de reflexión. <coughs> Quiero decir que este año ya no va de reflexión, va de preparación para la acción, de intervención. Creemos que la situación es lo suficientemente preocupante y al mismo tiempo esperanzadora para que no nos quedemos ya en la mera reflexión. Hablar reflexiones, pero las ponencias serán breves. Aquí tenemos ponencias extremadamente largas en algún caso. Algunas de ellas ocupan muchas páginas. Y en lo que estamos preparando eso no va a suceder. Lo que queremos es, en primer lugar, que eh, la gente que está... ...en la resistencia al sistema, en la resistencia a las medidas que se están tomando con pretexto de la pandemia... ...en primer lugar se encuentra, se encuentra. por lo tanto va a ser un encuentro convivencial, relacional... ...de establecer relaciones, establecer amistades... Y eso va a ser lo más importante de todo. Luego va a haber ponencias, efectivamente, pero tienen un fin práctico, un fin transformador. Va a llegar el otoño, en el otoño va a haber oh, nuevas epidemias, no sabemos si la estrategia del poder constituido va a ser aceptar su existencia o ocultarla pero va a haber muchas más cosas, va a haber eh, probablemente nuevos confinamientos, eh, la situación ya no es como antes, la población ya está harta de todo este juego, o un sector significativo, hay más miedo por un lado, pero en minorías más conscientes, hay una decisión de no volver a ser confinados, de no volver a ser encarcelados en las casas con la aplicación de lo que realmente es un estado de excepción, aunque no se le llama así. Por tanto, pues, eh, eh, recapitulando, diré, el primer objetivo, reconocernos, encontrarnos, saber que tenemos que hacer frente a todo lo que va a venir, unidos. Eh, pero no so en una unión fríamente organizativa, sino también de encuentro convivencial, relacional, con un alto grado de emocionalidad. Queremos de ahí, de que de ahí salgan... ...equipos de trabajo, grupos de trabajo... ...que traten cuestiones específicas... ...como puede ser, por citar algunas, ...las vacunas, la lucha contra las vacunas... ...naturalmente, la resistencia a la medicalización... ...pero también a otras muchas nocividades... ...y desastres de una sociedad... ...que cada día está más senil... ...más degradada institucionalmente... ...porque es una sociedad... ...mal estructurada desde sus orígenes... ...la modernidad se estructura en los años 60... ...y se hace mal... ...al principio todo iba bien porque... Bueno, pues al principio no había las nocividades que ahora, pero ahora lo que estamos recogiendo es la consecuencia pues, de un modelo de un proyecto de sociedad que se viene abajo, tecnologizado, basado en la soledad, basado en el conflicto interpersonal, con unos sistemas de trabajo que lleva a sus últimas consecuencias la organización científica del trabajo, que sencillamente son intolerables. Por lo tanto queremos ir buscando eh, tratamiento objetivo en primer lugar, conocimiento racional de todo esto y luego medidas de acción, de intervención y de rechazo. Eh, las cosas no están decididas. Eh, quien vaya ya de saber que no está todo claro y que no solamente va a ir a recibir sino que tiene que hacer frente y asumir los problemas que tenemos como sociedad sociedades europeas nosotros queremos situarnos en el marco de las sociedades europeas aunque somos sociedades ibéricas básicamente y también sociedades latinoamericanas puesto que va a haber eh, ya hay gente inscrita desde Latinoamérica desde estos pueblos hermanos que ellos también están padeciendo la modernidad, el coronavirus y todo lo que va eh, acompañando a todo esto. Así pues, queremos buscar soluciones e intentar aplicarlas. Pero ya digo que no se vaya allí con la idea de que yo vengo aquí a recibir, a ver qué me dicen, qué puedo hacer. No, no. Tiene que buscarse soluciones, propuestas, la gente que tenga, por ejemplo, proyectos, que tenga... ...que esté haciendo algo importante y lo quiera mostrar... ...allí va a haber un espacio para mostrar lo que, está, lo que se está haciendo... ...desde productos alimenticios, hasta libros, hasta vídeos... ...lo que sea, allí se organizará un espacio... ...para que cada cual pueda mostrar lo que está haciendo... ...y para que se pueda encontrar con personas interesadas... ...también en ese asunto y hacerlo conjuntamente. Para nosotros esta resocialización de la sociedad... esto hermanamiento, esta búsqueda de lo común es más importante incluso que los contenidos. Los contenidos también son importantes, las ponencias son limitadas en su extensión, no más de 1.500 palabras para que aquello no se convierta en un debate. Habrá charlas, habrá exposiciones, pero ocuparán un lugar secundario. Eh, luego todo esto en la web revolución integral, revolución integral todo seguido, revolucionintegral.org se irán colgando y se mantendrán ahí. Tenemos pensado varios documentos, que vamos a ver cómo los vamos haciendo, de aquí al encuentro ya no serán posibles, pero después del encuentro se harán, por ejemplo, un manifiesto convivencial para estimular la convivencia, el encuentro y la, eh, la relación. También ha, hemos pensado un manual de eh, supervivencia, lo que va a venir va a ser duro, vamos a ver cómo hacemos un manual de supervivencia, siguiendo un poco, proyectos que quizá conozcáis, como es la Cooperativa Integral Catalana, el proyecto Solán en el País Vasco, bajo el asfalto está la Huerta, el VA, aquí en Valladolid y Madrid, el proyecto Arrendajo y, como no, el 15M. Queremos presentar eh, Ponencia sobre todo estos es porque dentro de nuestras limitaciones y modestia nos consideramos en gran medida continuadores de todos estos proyectos y la prueba es que tanto en el equipo organizador del encuentro como en la gente que asiste, pues hay un número importante de gente que ha participado, incluso sigue participando en estos proyectos. Ya os digo, eh, la cuestión eh, ha cambiado mucho, estamos en el año uno de las pandemias, nocividades y desastres, y tenemos que saber vivir el año uno, que es el año 2020 de nuestra era. Y a partir de aquí, pues eh, nos marcamos esos objetivos. Pues nada más, amigas y amigos, si vais... Allí nos encontraremos y nos saludaremos y si no vais, pues eh, se van a establecer muchos sistemas para que podáis luego eh, ver los vídeos que se grabarán y participar en todo lo que va a haber. Porque ya os digo, va a ser un año pleno, como dice una ponencia que hay ya colgada, es un año en que vamos a vivir peligrosamente. Y ese año en que vamos a vivir peligrosamente va a ser un año de optimismo, de simpatía, de alegría, de cooperación, de combate, de esfuerzo, de lucha de transformación social y de transformación personal. Nada más. Hasta luego. 1649 a un turó agrest va aparèixer el grup dels diguers fent sentir el clam de la gent contra terra tinens i la seva presión ir reclamando lo que es seu. En so de pau venimos a llorar y sembrar a trabajar la tierra como un hacer i el gran La tierra es dividida pero la unirem y así tornarà a ser un tesoro común para todos El pecado de la vida. El de luz, el cielo, Ningú ha de comerciar amb la tierra, lucranse privadamente, robant y asesinan. Se la día quedar y aixequen murs contra la nostra voluntad. Per lligar-nos de manos y peus, ellos fan las leyes. El clergat ens ven al cielo, amenaçant-nos al el amenaçant inferno, pero no nos preocupen. Al Seu deus sagrado, en patrons, ni sí, el mientras pobres pasan fam Las pasas no se acaban, rabayan plagas, no se inclinan a patrón, ni paguen. Dugas, señores, personas y son todos y pobres. los digamos, achaquemos para la gloria. Las terratinense, las ordres, van arriba, van Van enviar sus mercenarios para ofegar aquel gran clan Destruiseu las seves llars, cremeu el seu blat. Los dispersaron, pero su somni perduraron. Pobres, encoratjeu-vos, ricos, en compte. La terra es un tesoro para todos, no propiedad de ricos y nobles, para todos, todos, que todos somos un, A nuestro no podrá mai desterrar.